Muy buenas noches para todos Les invito a que se pongan de pie Y damos inicio a esta asamblea de oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cantamos con mucha alegría Dios verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios yo te digo que si le cantas verás la gloria de Dios yo te digo que si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 Mira lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Y me levantó y me liberó Rompió mis cadenas curó mi pecado Me dio vida nueva Y me llenó de amor Por eso le canto Por eso le alabo Con toda mi alma Cristo mi Señor Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, en el que hizo en mí, él me levantó y me liberó. Esa noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esa noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. No, invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Marta, le digo a Jesús. Mi hermano se me murió, Marta, le digo a Jesús. Mi hermano se me murió, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. No, Si tuvieras como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuvieras reír como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Se moverán, se moverán, se moverán Y la montaña se moverá se moverán Con griso se moverá se moverán, se moverá se moverán. Si tienes fe, se moverán, se moverán, se moverán Yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a lavar a Dios.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 Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está caminando Es a tu lado, está mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está caminando Y que yo me siento pentecostés, la cabeza Y que yo me siento pentecostés. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, Amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén. Muy bien, les invito a que se sienten. Vamos a prepararnos más especialmente para abrir el corazón. Te invito a que cierres tus ojos, a que abras tus manos en esa postura de oración, sobre todo que abras tu corazón, que es esa disposición a dejar que el Señor se manifieste en ti como Él quiera. Tu vida necesita de Dios y Él está aquí para ayudarnos, está aquí porque Él lo prometió. Él dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí en medio de ellos estaré yo. Y para ayudarnos a abrir más el corazón, tenemos un cántico de alabanza. está Dios y solo Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por congregarnos en este lugar. Sigue derramando el Espíritu Santo. Sigue llenando todo nuestro ser con su presencia. Nosotros cantando lo invocamos de manera más especial. En nombre de Cristo, Jesús. Ven y derrámate en este lugar, derrámate en los hogares donde esos hermanos nuestros están conectados en comunión con nosotros. Ven a cada corazón, inúndanos, nosotros poniéndonos de pie y abriéndote el corazón de par en parte recibimos. Ven Espíritu Santo, en el nombre de de Cristo Jesús, ven a llenarlo todo, a inundarlo todo con tu santa y gloriosa presencia. Ven, Espíritu Santo, que todos estos hermanos y hermanas experimenten tu poder, tu fuerza. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, abrázanos, envuélvenos, inúndanos, llénanos, sácianos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, invoquen el Espíritu Santo, ábranle el corazón, que sus vidas, nuestras vidas, sean inundadas con su santa presencia. Bendito y alabado sea Él, alabado seas tú, Espíritu Santo, alabado y glorificado sea Dios. Santo, santo eres, gloria, gloria, adoración y honra. Ven a calar en lo profundo del corazón, ven en el nombre de Cristo Jesús, ven lléname ven ven y no salgas. ven Espíritu Santo lléname ven aquí es morada toma mi corazón hazlo tu habitación salgas oh de ti llénanos de ti ven Espíritu Santo apodérate de todo nuestro ser toma control total de nuestras vidas ven a disponernos para Cristo y para el Padre ven Espíritu Santo, que todos estos siervos y siervas sientan tu presencia, tu fuerza, obrando en ellos, ven ven Espíritu Santo a santificar nuestras vidas, ven a abrir todas las puertas que estén cerradas, ven a soltar todas las ataduras, a romper las cadenas, ven Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven, llénanos, inúndanos, ven Espíritu Santo, que se sienta el fuego santificador de tu presencia. Santo, te estoy llamando. Quiero que vengas, señores. Nos tienes de ti, Espíritu Santo. Estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio al bar morada, toma mi corazón hazlo tu habitación y nos salga. quiero que seamos uno, nos salgas oh, llénanos de ti llénanos de ti sigue tocando todo nuestro ser sigue entrando en lo más profundo en lo más íntimo de nuestras vidas ven Espíritu Santo ven por los méritos de Cristo Jesús ven Espíritu Santo toma nuestras vidas por completo que se sienta que tú estás aquí que tú estás ahí derramándote en esos siervos y siervas que me escuchan a través de la internet y de la radio ven Espíritu Santo en este momento queremos alabar a Cristo bajo tu fuerza, bajo tu inspiración. Alabar a Cristo y al Padre, bendito y alabado sea Dios. Los que tienen el don de lenguas, úsenlo en este momento. Alaba y glorifica a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Alégrate y gozate porque Él está aquí, Él está ahí. Alábala y ensálsele con confianza absoluta porque Él se complace en tu alabanza. Se alegra por tu alabanza. Bendito sea Dios, adorado y ensalzado. Gloria, alabanza y honra a Él, ahora y eternamente. Gloria a Dios. Alábale, alábale que se oiga esa alabanza. Suéltate en el nombre de Cristo. Suelta tu lengua. Deja que Él, el Espíritu Santo, te mueva a alabarle, a glorificarle, a ensalzarle. Bendito sea Dios. Amén. Sea, Señor, doble de ti, santo eres. Gloria, gloria y alabanza, santo eres. Adoración y gloria, gracias Jesús. Gracias Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos este tiempo para estar en tu presencia, para seguir recibiendo de ti. Gracias por la compañía de nuestros hermanos o los santos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 Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Que en esta noche podamos, ayudados por tu gracia, tener un encuentro corazón a corazón contigo. Así sea. Siéntense. Vamos a tener una breve reflexión. Quiero hablar un poquito sobre el tema del mal particularmente de que estamos en batalla. En el día de mañana tendremos a la celebración de una fiesta pagana que se ha ido extendiendo mucho por el mundo. En estos días que tuve la oportunidad, me vi obligado a salir a comprar algunas cosas. Eh, vi cómo tienen ya muchos accesorios en las tiendas para la celebración de Halloween. Una fiesta pagana, una fiesta que, vinculada al mal. Y cómo el mal se expande, cómo el mal es astuto, cómo estos seres con inteligencia muy elevada van calando en la sociedad, calando, penetrando en nosotros poco a poco, a través de muchos accesorios, a través de programas de televisión, a través de nuestros propios amigos ya contaminados, afectados mentalmente a quienes no les importa una cosa ni la otra, porque viven así como verdaderos paganos. Eso es una realidad. Y entre nosotros, los mismos cristianos o supuestos cristianos católicos, también el gran mal del secularismo, Cómo estamos en los domingos en la iglesia, y a veces incluso en la asamblea de oración de los lunes, probablemente de los viernes, y en otras actividades, pero gran parte de nuestro tiempo en las cosas del mundo Y comulgando con las fuerzas del mal En el sentido de que nosotros nos confabulamos con ellas Al abrir puertas, al celebrar Hay muchas personas que ven esto como simplemente cultural Como una celebración sin trascendencia Esto de la fiesta de Halloween Y se compran su calabaza y le hacen estas cosas, una boquilla, los ojos y ponen una vela adentro y compran esos otros accesorios y adornan la casa y son personas que van a misa los domingos como que son verdaderos cristianos, pero en realidad no lo son, son ignorantes son ignorantes en su ignorancia hacen esas cosas y no saben cuánto complican su vida porque están abriendo puertas al mal cada vez que usted accede a celebrar una fiesta que está vinculada al mal usted le está dando permiso al mal para que se instale en su vida y en su casa en los suyos también usted está abriendo puertas hay muchas personas que están dentro de la iglesia católica y se jactan de decir que son católicos que son cristianos pero no son, no lo son y es una lástima porque entonces son un mal testimonio para aquellos que quieren tener un encuentro con Dios, que lo andan buscando pero ven que usted mezcla una cosa con la otra no quiero yo imaginar en cuántas ya casas de las de ustedes ya tienen esos accesorios de Halloween no quiero imaginarlo no quiero imaginarlo, porque eso es tan indignante así como un padre cuando ve que un hijo comete un error garrafal, un error peligroso, se siente impulsado a ponerle un castigo grande es lo mismo también que los que practican la hechicería O sea, que los que vienen a misa los domingos Participan en las asambleas de oración Pero algunos días de la semana, algunas veces al mes Van a donde un curandero, donde un hechicero Donde un psíquico Donde estas personas que adivinan Que son instrumentos del mal Instrumentos que el mal usa para manipular tu vida Hay personas que tienen también una adicción a los horóscopos y van buscando siempre en el periódico, en los diarios, en las revistas. Lo primero que buscan es el horóscopo para ver qué dice tu signo. Todos esos son instrumentos del mal. Estamos en batalla, en una guerra, en una lucha, yo diría encarnizada. Y hay que trabajarla. Pero para poder hacerlo, lo primero que se necesita es una evangelización. Una evangelización. Esto lo he dicho muchas veces. Cuando hablo de evangelización estoy hablando de conocimiento, conocer las verdades de nuestra fe, conocer todo lo que tiene que ver con el mal. Y eso no es nada difícil. Y usted no tiene que esperar que el Padre Darío y ningún otro predicador o predicadora necesariamente venga a hablarte de eso. Tú puedes buscar libros, tú puedes hacer un proceso de autoevangelización con todo lo que la iglesia te provee. Eso es en caso de que no tengas esa oportunidad de participar, digamos, en un proceso de evangelización que te afiance en la fe. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo personalmente. Muchas personas no se han quedado en la periferia de la fe, sino que han remado mar adentro. No se han quedado ahí, en la orilla, sino que han remado mar adentro. Porque han procurado conocer más a fondo todo esto que tiene que ver con nuestra fe. Han estudiado. Y saben, principalmente, esos son los predicadores de hoy. Los predicadores. Casi todos los predicadores que conozco, fueron personas que no esperaron hacer cursos. Sino que hicieron un proceso personal de autoevangelización, hicieron un proceso de búsqueda, de profundización en todo eso que escucharon leyendo los documentos de la iglesia, leyendo libros escritos por autores autorizados por la iglesia reconocidos, aceptados por la iglesia y es la manera en como usted va a luchar contra las fuerzas del mal mientras usted sea un ignorante, una ignorante y esté mezclando una cosa con la otra. Usted va a estar siempre a merced de las fuerzas del mal. El mal estará burlándose de usted, estará jugando con usted. Va a necesitar hacer un proceso de evangelización sólido. En que usted conozca las verdades fundamentales de la fe. Y todo lo que se relaciona con el mundo del mal. Cómo obra el mal. Cómo se manifiesta en el día a día. Cómo llega a tu vida, cómo tienta el mal, todo eso hay que trabajarlo tú no puedes quedarte ahí porque eres culpable si no haces ese proceso si no buscas profundizar en la persona de Cristo y en todo lo que tiene que ver con él usted es culpable porque se ha conformado con lo poco que recibe a través de las predicaciones eso no es suficiente no es suficiente por eso dije que los predicadores que son los que se sumergen principalmente en todas esas cosas Terminan predicando precisamente por eso, porque conociendo, por la lectura, por indagar, por hurgar en todo eso, se van capacitando y se hacen también, pues, maestros en el sentido de que enseñan, lo hacen a través de las prédicas. Pero es porque han buscado, no se han conformado con todo eso que escuchan, sino que han querido ir más allá. Han remado mar adentro, como lo dijo Jesús a Pedro. Pedro, rema mar adentro. Y allá fue donde sucedió la pesca milagrosa. Para vencer al mal, necesitamos conocerlo. Conocerlo en todo lo que es posible, conocerlo. Y Dios se ha encargado de que todo lo que necesitamos conocer sobre el mal, esté ahí, para que lo aprendamos y podamos combatirlo, combatirlo porque la razón por la que muchas personas están atadas y son también instrumentos para que otras personas estén atadas es precisamente la ignorancia, la ignorancia. Si Se comienza por lo que es el conocimiento, por el conocimiento, acompañado de una vida sólida de oración. Hay que orar, usted no va a vencer a Satanás Solamente con el conocimiento, necesita irremediablemente de ese conocimiento, es decir, conocer al enemigo, conocer a Dios en todo lo que es posible. Pero también pedir las armas que Dios provee para esa lucha y esas armas vienen a nosotros por medio de la oración, por medio de la oración. Ustedes pueden leer a Efesios capítulo 6 para que ustedes lean un texto donde el apóstol Pablo habla muy claramente sobre nuestra lucha contra las fuerzas del mal dice, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso sino contra las fuerzas del mal nos enfrentamos contra tronos, potestades principados, dominaciones dice, nos enfrentamos contra todo eso y sigue diciendo entonces cuáles son las armas la armadura que Dios pone en nosotros la oración es clave la oración es clave hay personas que no oran que no oran hay personas que están esperando recibir liberación cada vez que van a la asamblea cada vez que van al grupo de oración pero eso no es correcto eso no es correcto lo correcto es que usted busque todo eso en su casa a través de una vida sólida de oración usted que saca muchísimo tiempo para hablar por teléfono y gasta un tiempo precioso hablando por teléfono o viendo televisión o haciendo otras cosas saque tiempo para estar frente a Dios, para hablar con Él, porque Él es el único que puede ayudarnos, es el único. Pero claro, eso de una vida de oración va a depender del conocimiento. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo dice que la fe entra por el oído, ¿verdad? Por la evangelización. Hay unas verdades que se proclaman y que tú tienes que recibir, aceptar en tu vida. Y esas verdades te llevan a una intimidad, a una relación con Dios, que se va haciendo cada vez más íntima, si es persistente. ¿Me escuchan? Entonces, es importante, muy importante, que ustedes hagan vida de oración. Y esto no es un juego. Hay personas que se quejan de que el mundo está cada día peor, que si la fiesta de Halloween, que si van a hacer muchos ritos, muchas cosas. Hay. Nosotros no deberíamos estar preocupados por eso, si lleváramos una vida de oración constante hoy quieren orar, hoy quieren hacer vigilias y mañana hacer vigilias para enfrentar las fuerzas del mal para enfrentar esos ritos que hacen los satánicos pero eso no sería preocupación para nosotros si lleváramos una vida permanente de oración un diálogo, una relación íntima con el Señor, no tendríamos que preocuparnos por eso porque las fuerzas del mal son nada en comparación con el poder de Dios el infinito, el eterno el creador de todo, el mal lo ejercen criaturas, el mal lo ejercen criaturas, criaturas como nosotros, más inteligentes, porque son sobrenaturales, una inteligencia muy fuerte, una inteligencia muy aguda, pero son vencibles, porque ante Dios son nada. Y dice Jesús, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra todo poder por lo tanto todo depende de cristo jesús y no deberíamos estar angustiados preocupados por una cosa u otra tantas personas centradas en las vanidades de esta vida en las vanidades en cosas sin sentido cosas vacías como que eso habla muy mal de ti cuando tú te centras pensando en las modas en que si estos zapatos que salieron, en que si esto que salió, que aquello que... Cuando tú te centras en todo esto, está hablando muy mal de ti todo eso, porque está hablando de que tú tienes la cabeza vacía, que eres una persona enferma por dentro, que necesita un proceso real de transformación en tu vida. El mal te entra por ahí, por la vanidad, porque conoce el vacío de tu vida, lo hueco que eres, lo hueca que eres, que no hay nada en ti, o muy poco. Porque centras tu vida en esas cosas de este mundo Cuando lo más importante Lo más sólido, lo más importante Lo sustancioso Pasa desapercibido para ti Eso es preocupante Es muy preocupante El mal entra por ahí, por todo eso Tu ignorancia no te exime De recibir los ataques del mal Es todo lo contrario, como he estado diciendo Que hay personas que dicen Bueno, pues yo no lo sabía Le decía yo a, a, hoy en la tarde en una formación Unas religiosas una persona no deja de tener peligro caminando por una zona donde hay arena movediza porque ignora que ahí hay arena movediza. Al contrario, tu ignorancia te hace estar más en peligro. Es tu ignorancia. Alguien me preguntaba que si una persona que peca pero no conoce a Cristo, que si se pierde, que si corre el peligro de perderse. Sí, corre el peligro de perderse. Por eso mismo, y le puse como ejemplo el hecho de que alguien camina por un terreno donde hay arena movediza, el hecho de que ignore que hay arena movediza, no le va a librar del peligro. En cuanto pise ahí en arena movediza, se va a hundir. Y eso mismo pasa con los que buscan el mal. Los indígenas, por ejemplo, los indígenas se salvarán. Ellos que no conocen a Cristo, los que viven digamos, en tribus muy profundas, en el bosque, por allá, que todavía no han sido evangelizadas, que no conocen nuestra civilización. ¿Se condenarán? Bueno, muchas de esas tribus adoran demonios, y quien hace eso, pues, corre el peligro de perderse, indiscutiblemente. No se nos ha dado ningún otro nombre en el cielo y en la tierra por el cual podamos ser salvados, sino solo el nombre de Cristo, Jesús. Hay que conocer a Cristo, hay que buscarlo. Muchos se pierden. Y aún, a pesar de toda la evangelización, de todos los conocimientos que se proveen a través de los medios de comunicación, Vivimos en una sociedad donde hay mucho paganismo, hay mucho paganismo. Personas incluso que eran de la iglesia y han abandonado la iglesia. Se han dedicado a las cosas del mundo, se hicieron paganas y andan ahí. Se salvarán esas personas. Bueno, ojalá que la misericordia de Dios los ayude, pero si se apartaron del camino, se apartaron. Se apartaron. A veces queremos ser muy optimistas, como muy alegres, queriendo... Hablar de salvación, pero no No, no se puede mezclar una cosa con la otra No es verdad que la suerte De quien no se ha esforzado Que la suerte de aquel que Ha hecho y deshecho Será la suerte de aquel que se esforzó Del justo, del que practicó No es verdad, no será la misma suerte Para esas personas Irán a lugares diferentes Y hay que estar conscientes de eso ¿Verdad? Eso es así Hay que luchar, estamos en una lucha Contra las fuerzas del mal y la ignorancia es una desventaja para ti La ignorancia Que no te permite entrar en una relación con Dios Porque no lo conoces Y esa relación es por la oración Y todo lo que se agrega a partir de ahí Todo lo que se va desatando Los conocimientos que Dios te va proveyendo en el camino Para que te hagas un siervo Una sierva mucho más aguda En la lucha contra las fuerzas del mal El apóstol Pablo nos mira así Mira al cristiano como un soldado, como un soldado de Cristo Jesús. Y eso es lo que somos realmente. Y aunque es verdad que no hay que andar paranoicos y asustados toda la vida, tampoco debemos andar descuidados. Tenemos que vivir la vida con normalidad, pero en una relación real con Dios. Normal, pero real con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Hay que tener una relación íntima con Él. Usted no puede dar larga a esto. Es tiempo de que comience ya. Usted haga un sacrificio. Así como usted hace dietas para rebajar, hace, digamos, ciertos proyectos que exigen sacrificios y usted los lleva a cabo. Propóngase que sea un proyecto en su vida: hacer oración, tener oración, formarse mucho más, conocer más a Cristo y tener una vida de oración, porque eso será inevitable. Usted conoce a Cristo. Y será inevitable que usted no quiera hablar con Él, relacionarse con Él. Que el Señor nos conceda la gracia de dejar de ser mediocres cristianamente para pasar a ser los discípulos y discípulas que Él quiere que seamos, así sea. Entonces tenemos un cántico que nos prepare para orar. Solo por ti Adhiero mi ser Totalmente a ti Inclino mi cuerpo Ante ti Dependo solo De ti En la pobreza De lo que soy O en la riqueza pies adorarte en adoración en mi aquí Señor Ante ti, tratando solo de ti, en la pobreza de lo que soy, o en la riqueza del amor. Yo quiero adorarte, adorarte, rendirme a tus pies. Espíritu y verdad En adoración Me humillo Dios Y sumiso mi corazón Se pone que te pongas de pie vamos a orar quiero que sepan también que la liberación de uno depende también de la evangelización hay personas que vienen porque son traídas por quienes tienen un poco más de conciencia pero son personas del mundo que descubren que tienen ciertos problemas, ciertas dificultades, opresiones, cadenas, ataduras. Y entonces buscan cómo resolver ese problema. Y llegan hasta uno. Pero es como tirar perlas a los cerdos. Porque esas personas que son del mundo vuelven al mundo. Y entonces son doblemente oprimidas, encadenadas, atadas porque por ignorancia no saben cómo proceder para luchar contra ese enemigo que está ahí y que usa como arma también la ignorancia quiere que permanezcamos en la ignorancia porque desconociendo el misterio de Dios Él puede obrar con mayor libertad en nuestras vidas en este momento yo quiero invocar el Espíritu Santo que venga sobre ti, sobre mí, sobre todos que el Espíritu Santo venga a evangelizar nuestro ser a iluminar todo lo que somos Dios quiere liberarte, quiere desatarte pero sobre todo Él quiere atraerte hacia Él para que le conozcas para que le ames para que te entregues por completo ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo sobre estos siervos y siervas, ven Espíritu Santo sobre todos nosotros, ven en el nombre de Cristo Jesús, ven Espíritu Santo, penetra en cada corazón, en cada persona que me escucha en este momento ven tal como Cristo te ha prometido, ven Espíritu Santo por la gloriosa intercesión de María, ven por la gloriosa intercesión de los ángeles, ven por la gloriosa intercesión de todos los santos, por los méritos de la oración de la iglesia, ven Espíritu Santo, ven apodérate de todos nosotros, inúndanos, llénanos, todos los que tienen el don de orar en lenguas, úsenlo con potencia, no se limiten, ah, desátense en el nombre de Cristo Jesús, atrévanse a usar ese don que Dios les ha concedido bendito y alabado sea Él ahora y eternamente alaba y glorifica en salsa a tu creador, a tu redentor, bendito y alabado sea Él por siempre santo, santo, eres gloria a ti Dios mío, Señor mío, todo el honor, la alabanza el poder y la honra tuyos por siempre, bendito y alabado, santo, santo eres, gloria a ti, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, alabanza, alabanza, santo, santo eres, manifiesta tu poder Señor en este momento, que la fuerza del Espíritu Santo penetre en lo más íntimo de todo nuestro ser, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, sigue calando. Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven, ven, ven Espíritu. Haznos hoy testigos. De Cristo, Espíritu Creador, ven, ven, Espíritu creador ven, ven, ven, ven, ven So tocando nuestras vidas está aquí el Espíritu Santo se está derramando en todos ustedes, aquí y allá está forcalando, siente como el Espíritu Santo penetra y quebranta tu corazón, sensibiliza todo tu ser Dios está aquí con nosotros y está ahí con ustedes mis hermanos a través de la internet y de la radio porque Cristo nunca nos abandona, nunca nos abandonará podemos contar siempre con él aquí está él, ahí está él contigo no importa la distancia él es Dios y está tocando y está tocando por el Espíritu Santo está obrando en tantas personas en este momento alabado sea Dios que está tocando nuestras vidas de manera tan especial bendito y alabado sea Dios Usen el don de lenguas nuevamente, usa tu don de lenguas, úsalo, con... deja que te unja Dios tu don de lenguas. Alaba, alaba y glorifica, no tengas miedo, ustedes que están en casa o a través de la radio, que ya tienen el don de orar en lenguas, úsenlo también, no se acomplejen, alaben y glorifiquen a Dios, que se complace en que lo hagamos, en que le alabemos bendito eres santo santo eres dios mío señor mío Qué grande es tu amor qué grande es tu misericordia bendito eres adorado eres ensalzado glorificado santo santo santo eres está obrando con poder bendito eres dios mío gloria a ti señor mío y dios mío quiero también orar por liberación en este momento orar por tu liberación Abandona todo tu ser ante la presencia de Cristo, Él está aquí. Jesús está aquí, créeme. Aunque te parezca que no es así, Él está aquí, frente a ti en este momento. Y está ahí en tu casa, frente a ti en este momento. Y espera que tú le entregues tus cadenas, tus ataduras. Probablemente ataduras y cadenas que tú no conoces, pero que debes entregar las que tú conoces, las que no conoces entrégalas deja que el Señor se apodere de ti te libere, te desate porque muchos de ustedes tienen los sentidos embotados precisamente por esas ataduras cadenas que hay sobre todo con una pereza espiritual que los está dañando que los está afectando profundamente esa pereza esa incapacidad para perseverar en, en la oración, para perseverar en el Señor. Logras ir a misa todos los domingos por el hábito de ir o venir aquí por el mismo hábito. Pero eso es todo, porque no trasciendes, no das más y Dios está pidiendo más de ti. Recibe un lavado con la preciosísima sangre del Cordero de Dios. La sangre más preciosa, más valiosa del cielo y de la tierra. La sangre de Cristo Jesús. Sangre de valor infinito en realidad. La sangre de Cristo. Que está cayendo sobre ti, sobre mí, sobre todos. Nos está liberando. Recibe liberación. Recibe liberación porque Dios se compadece de ti y en este momento está rompiendo cadenas, desatando ataduras, Él está abriendo puertas que estaban cerradas en tu vida Él está disipando las tinieblas que te envolvían en este momento su poder está sobre ti te está liberando el Señor recibe esa liberación y mientras el Señor te libera, alaba y glorifica a Dios conmigo, bendito y alabado sea. alábale que se oiga esa alabanza aquí y allá, todo el mundo alabe y glorifique a Dios, liberación, liberación, liberación, que te desate el Señor, que te libere el Señor, liberación, liberación, rompe las cadenas, desata Señor, expulsa de la vida de tus siervos y siervas toda presencia del mal, realiza tu voluntad en medio de nosotros, bendito y alabado sea por sigue alabando sigue glorificando hasta que se rompan las cadenas y se desaten las ataduras hasta que se abran las puertas que están cerradas bendito y alabado sea dios gloria gloria gloria gloria liberación liberación para ti liberación bendito y alabado sea señor santo eres grande eres poderoso majestuoso eres gloria a ti Dios mío Señor mío gloria a ti gloria, gloria y alabanza a ti santo eres bendito eres gloria a ti gracias Jesús gracias Señor mío bendito y alabado por siempre gloria a ti gracias Puede sentarse un minuto para descansar eres mi protector mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré. con cánticos de liberación, de angustias neguas. tienen el don de orar en lenguas, que comiencen a orar en lengua por un tiempo prolongado hasta que yo les avise, porque hay muchas cadenas que tienen que romperse y es el mismo espíritu que oran ustedes a través del don de orar en lenguas. Usa tu don de lenguas. Tú que estás en tu casa. Si tienes el don de lengua, úsalo sigue, sigue alabando, no pares el Señor está obrando gloria y alabanza a Dios liberación para todos liberación para todos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 Señor está liberando. Y alabado sea el Señor. Liberación, liberación liberación llévate Señor todo lo que no es tuyo ni nuestro arráncalo de nuestras vidas todo el mundo alabe y glorifique a Dios abre tus labios los que tienen el don de lenguas y los que no alaben y glorifiquen alabado sea Dios santo eres abre sus labios proclama la grandeza de Dios que está en medio de nosotros. Santo, Santo eres, bendito y alabado. Gloria, gloria a ti, gloria y alabanza a ti. Santo, Santo eres. Alábale, alábale, ensálzale. Gózate en la presencia del Dios vivo que está en medio de nosotros. Bendito sea Dios. Adoración y gloria. alabado sea Dios, gloria a ti, gloria a ti, gracias Jesús, gracias Señor mi Dios santo eres, alabado sea por hoy y por siempre, gracias Jesús, gracias Señor. Quiero también en este momento orar así como estamos, por los que están físicamente enfermos, pedir al Señor que toque en este momento, que te toque y te sane, Toca, Señor, toca y sana a tus siervos y siervas enfermos, y enfermas. Ven, ven a tocarlos. Mis hermanos y hermanas, reciban la fuerza sanadora de Jesús. Él está aquí, está ahí en tu casa, está obrando en tu vida, curándote. Hay algunas personas que vinieron aquí y se conectaron con fuertes dolores de cabeza y esos dolores comienzan a desaparecer en este momento. Hay también mujeres con problemas en los ovarios, como está mostrando el Señor, que están siendo curadas. Algunas de ellas con problemas serios, pero que están siendo curadas en este momento. Hay una persona que tiene ya varios días con un fuerte dolor, en lo que es en la boca del estómago, como solemos decirle. Y en este momento está recibiendo sanación y ese dolor está desapareciendo. Alabado sea el Señor. Hay una persona que tiene un problema en la médula, la médula espinal. Esa persona está a través de la internet. Ni siquiera sé si está conectada o alguien está orando por ella. Yo solo, solo sé que hay una persona que por medio de esta oración está siendo curada de un problema en la médula espinal. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, Santo, eres Gracias Jesús. También hay una persona que tiene un fuerte problema cardíaco. Esa persona está desde los Estados Unidos. Y en este momento tú sientes un fuerte calor en el pecho. Es que el Señor está restaurando tu corazón. Pero no obstante recibir la sanación y tener como esa certeza, deberás ir donde tu cardiólogo para que él sea el que certifique que la sanación ya ha sido dada en ti. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Hay muchas sanaciones de diferentes complicaciones, problemas en el cuerpo de muchos de ustedes. Están recibiendo sanación personas con problemas musculares, también hay personas con problemas nerviosos que están recibiendo sanación en este momento. Sanaciones muy importantes en ese sentido. Alabado sea el Señor. Hay una persona que tiene problemas en el oído izquierdo y está recibiendo sanación en este momento. Es una mujer, lleva ya muchos días con ese problema y, y el Señor te está curando. Alabado sea el Señor. Hay una mujer también que tiene problemas para orinar y una complicación bastante fuerte porque ella sufre mucho por ese problema que tiene pero ya ese problema termina en este momento porque el Señor te está tocando y te está sanando. Alabado sea el Señor. Hay muchas personas que están siendo curadas en este momento. Muchas personas a su tiempo verificarán la sanación y darán testimonio de esa sanación. yo quiero pedirte que te pongas de pie nuevamente Vamos a invocar la unción sobre todos. Pedir a Dios que nos unja. Todos necesitamos esa unción de Dios. Es como un abrazo glorioso que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está aquí y quiere ungirte. Dios está ahí en tu casa y quiere ungirte. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos que Unja a tu pueblo en este momento. Unge a tu pueblo. Úngelo en este momento. Padre, derrame ese aceite santo sobre cada persona que me escucha en este momento. Reciban, reciban esta unción gloriosa, santa, especial, que Dios está derramando sobre todos ustedes. En este momento, recíbela con gratitud. Unción. Dios te está ungiendo. Recibe esta unción. Unción, unción. Ese aceite está cayendo sobre todos ustedes y sobre mí. Dios nos está ungiendo. Unción. unción, unción, unción. Recibe la unción. En el nombre de Jesús recibe esta unción quiero que toques a los que están a tu lado alcánzalos en el hombro, en la espalda y comunícales la unción de Dios recibe la unción de Dios en el nombre de Jesús unción Dios te está uniendo unción Unción Unción Dios te está uniendo Reciban esta unción Es probable que algunos descansen en el espíritu Es probable que algunos tengan la sensación de estar o sentirse flotando Es probable que sienta como que la cabeza te da vueltas O que pierdas fuerza en tu cuerpo y descanses recibe la unción de Dios nos está ungiendo el todopoderoso el amor de los amores te está ungiendo recibe la unción unción Dios te une. Dios te está ungiendo. recibe la unción Bendito sea Dios, que te ha elegido, que se ha fijado en ti y te une. Recibe la luz. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la luz. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. alabado sea Señor amén amén amén siéntense vamos a dedicar un tiempo para dar gracias a Dios este es el momento yo quiero darte gracias Señor por tu fidelidad por tu grandeza por tu poder porque Señor tú estás con uno con nosotros, conmigo de manera poderosa, sobre todo en los momentos difíciles. Yo quiero darte gracias, Señor, porque Tú sabes que estos días que mi familia y yo hemos estado viviendo son unos días muy duros, y Tú has estado en medio de ellos, Señor. No puedo quedarme con la boca cerrada sin decirte gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, lo que hiciste, lo hiciste bien, te pareció bien y nosotros te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por esta comunidad, Señor, porque sin ella no creo que hubiese podido sostenerme. Ha sido mi apoyo espiritual, Señor, en estos días tan difíciles del fallecimiento de mi papá. Estuvo la comunidad orando y acompañándonos de una manera tan grande y poderosa. Gracias, Padre Darío, porque sus enseñanzas me prepararon para hacer frente a ocho meses difíciles, muy difíciles, de manera familiar, como nadie se puede imaginar. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Señor. Tú sabes, Señor, lo, que, lo agradecida que me siento de manera espiritual y lo que extraño de manera humana a mi papá gracias Señor gracias. gracias Dios alabado sea Señor Gloria a ti gracias Jesús gracias Señor yo quiero darte gracias Señor porque mi matrimonio de casi 28 años estaba a punto de colapsar pero tú Señor me ha confirmado que no será así por eso te doy gracias, Señor. Gracias, bendito y alabado sea Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo le quiero dar muchas gracias a mi Jesús y a la Santísima Madre de una manera muy especial por la recuperación del Padre Darío, porque ya nos lo trajo a enseñarnos a seguir el camino. Gracias, Padre Darío. Gracias, porque Dios lo quiere mucho. Y lo trajo a nosotros para que siguiéramos. Para complicarles compl la vida. No, Padre. Bendita. Esa complicación me gusta, Padre. Gracias, Señor. Alabado Muchas sea Jesús. Gloria a ti, gracias, Señor. Gracias, qué bueno que lo ve así. Buenas noches. Yo continúo diciendo lo que decía la hermana. Quiero darte gracias, Señor, porque esta noche ha sido hermosa, Señor, así como hubo tanta lluvia antes de que empezáramos. Yo decía, bueno, Señor, Tú sabes por qué venimos y por qué estamos aquí. Gracias, Señor, por ese hermoso encuentro. Gracias, Señor, por esa unción tan hermosa, tan cariñosa. Pero mucho más quiero darte gracias, Señor, porque tenemos al Padre Darío aquí de nuevo con nosotros. Gracias, Señor, porque escuchaste todas las oraciones de esta comunidad pidiendo por su salud. Padre, yo quiero decirle que yo lo quiero mucho, Gracias igual. y yo me alegré tanto de yo verlo, que yo me sentí como una niña como de 3 o 4 años, cuando yo vi que usted llegaba, y decía, ay Dios mío, mira, llegó el Padre, yo por poco me le caigo atrás, Padre, la y la lo agarro y lo abrazo así, sí. así que gracias Señor gracias. por ello, gracias Padre, porque está mucho mejor también. Amén, gracias. Amén. Pasamos a los testimonios de la internet. Iniciamos con Margarita y damos la bienvenida a los demás. ¿Cuánta alegría es saber que usted está mucho mejor, Padre Darío? Ya lo extrañaba. Gracias. Le pido a Dios que derrame una sanación especial sobre usted para que siga evangelizando. Hoy ha sido una noche súper especial. La presencia del Espíritu Santo la pude sentir en lo más profundo de mi ser. Qué hermoso momento cuando se estaba lavando en lenguas. Las canciones fueron muy profundas. Que la Virgen María cubra con su manto siempre esta página Para Amén. que nunca se dejen de transmitir estas oraciones que dan vida a muchos por el mundo Amén. Bendiciones a todos Alabado sea Jesús Bendito sea Jesús Gloria a ti Jesús Gracias Jesús Santo eres Tenemos a Alejandra, solo tú Señor, tú y nada más que tú seas mi fortaleza, mi vida, mi todo Que no tenga que buscar nada más Que no sea estar en tu presencia Mi Dios Toma mi ser y hazlo tuyo Lléname de ti Y toma el control total de mi vida Bendito y alabado seas por siempre alabado Señor sea, gloria, gloria, a ti, Santo eres. gloria a ti, gracias Jesús Gracias Señor, gracias, bendito Señor. y alabado Nos llega Ella es Alba Señor, mi corazón solo anhela conocerte, ser amiga tuya, que me conozcas por mi nombre. Te pido, no te alejes de mí, ayúdame a perseverar en la oración, porque quiero que al final de mi vida, en este mundo, pueda gozar de tu gloria allá en el cielo. Te amo y soy toda tuya, Jesús. Bendito seas. Alabado sea. Gloria a ti, Señor. Alabanza. Gracias, Señor. Gracias Señor Tenemos a Flor Reasco Gracias Señor por el Padre Darío Y qué alegría escucharlo Excelente enseñanza sobre el mal En la fe Me anima a buscar más a Dios Y desde Londres Un cordial saludo Para los hermanos Amén. Bendiciones, gracias. alabado sea el Señor Alabado sea, gloria a ti, gracias Jesús Gloria a ti Jesús Tenemos a Paola Sí, mi buen pastor Solamente en ti confiaré Ruego que me llenes del Espíritu Santo, para que él sea mi guía en este caminar, que me lleve a una relación plena contigo y con el Padre. Inunda mi vida de ti, que no pueda vivir, respirar sin alabarte ni orar. Eso te pido, santidad en mi vida y presencia tuya. Bendito seas. Gloria alabanza, a ti, alabado Señor. sea gracias gloria a ti, Jesús. gracias Jesús. Bendito gracias, eres, Señor. Señor. Cristina Vargas Gracias Señor por un año de vida Que cumplí ayer Por darme la oportunidad De conocer Esta mi comunidad Gracias por el Padre Darío La Virgen Milagrosa Lo cubra con su manto siempre Bendito sea Santo Dios Gloria a ti mi Señor Edward Durán Nos llega Gracias Señor por tu bondad hacia nosotros Por ser tan maravilloso Ayúdame a nunca perder la fe y te alabo y te glorifico, Señor. Te amo, Señor. Bendito seas. Alabado. Alabado sea, gloria seas ti, por siempre. Santo eres, gracias. Gloria a ti, Jesús. Tenemos a Alicia Susana, Monasterio. Te doy gracias, Señor, por sentir tu presencia en la oración de esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, bendito seas, sea, gloria a ti, gracias. Gloria, Jesús. gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Tenemos a Carla Torres. Carla nos escribe. Gracias, Dios, por la unción, por sentir tu presencia tan hermosa desde mi hogar, por dejarme ver cómo tocas a mi familia, aunque están en otro cuarto, por ver cómo derramas sanación sobre el mundo entero te doy gracias, Señor. Alabado sea. Alabado Jesús. sea, Gloria a ti, gracias. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, Señor. Tenemos a Claudia López. Un millón de gracias, Señor, por permitirme sentir tu presencia gloriosa. Gracias por la salud del Padre Darío. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias, bendito y Gracias, a Señor, gracias. gracias. Tenemos a Yadira. Ella nos dice que lo envía desde Bucaramanga. Esto es en Colombia. Damos la bienvenida, gracias Dios Gracias esta comunidad Sigue bendiciendo al Padre Darío Y todos sus servidores Bendícelos siempre Amén, bendito seas Alabado sea gloria, gloria a Dios. gracias a Jesús Vamos a escuchar Juana dos, dos o tres testimonio más Gracias mi Dios Por tanta bendición Es tan grande tu misericordia Como tu amor Gracias solamente a ellas Tú me bendices y te amo mi Señor, gloria a ti Jesús, gracias bendito, y bendito seas, Dios. Laura Morales, gracias Señor por la liberación y la misericordia, Jesús viene a ungirnos, deja sentirla con fuerza y poder, esta noche maravillosa, te alabamos por la vida del Padre Darío, y damos saludos desde Carolina del Norte, bendito sea el Señor, gracias, gloria, alabado a ti, Jesús. Jesús, gloria a ti Gracias. gris Pratt, Padre Darío, Dios lo bendiga, lo conserve muchos años como nuestro guía. Le siga dando salud y le bendiga. Bendito sea Dios. Saludos desde España. Amén. Gracias. Y uno último es de Lisbeth Serpa. Dios les bendiga con amor desde Venezuela. Gracias por la presencia del Padre Darío. Un tema muy especial que nos habló del Señor con autoridad en el Padre. Los quiero mucho. Bendito y alabable, alabado sea Señor. Jesús, Gloria gracias, a ti, Jesús. Jesús. Muy bien. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre esta asamblea terminado pueden ir en paz Lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del espíritu de Dios. Oh, hay que nacer.